Hola, soy Arnaud, enólogo de la Viña Orfiel. Hoy día te quiero invitar a probar un vino distinto de la línea Orsá, un carmener distinto porque es un carmener cosechado temprano, con mucha fruta roja, fruta blanca, mucha mineralidad, mucha jugosidad. Es un vino perfecto para acompañar todo tipo de plato condimentado, eh, pastel de choclo, empanada de pino, toda una experiencia. Te invito a descubrirla.